Si está pisando correctamente, ojo al piojo, depende como piso, de eso voy a sufrir. Aviso de responsabilidad. Aviso de responsabilidad. Buenos días mis queridos cinéticos y kinéticas a en Salud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Estamos acá con Jerry y hoy vamos a hablar sobre la alineación dinámica. Ya vimos lo que es la alineación estática cómo yo me alineo en forma estática y trato de tomar conciencia en qué posición están las partes de mi cuerpo. Puedo utilizar los tres métodos que enseñamos, ¿no? ya sea una aplicación, una grilla o una plomada. Y vamos a empezar a hablar. Cuando damos un paso, cuando damos un paso, automáticamente perdemos la alineación. La alineación, recuerden que es problema postural. Un problema postural es un esquema corporal que ya está incorporado a mí mismo y depende de muchas cosas. O sea, es como yo me veo a mí mismo internamente y así lo muestro. Entonces uno tiene que empezar a corregir el esquema corporal. Pero vamos a enseñar algunos trucos. Vamos a ver la importancia del calcáneo. Como pongo el pie en el piso es de lo que voy a sufrir tenemos dos variables, por un, por un lado tenemos la cabeza y el tórax que tienden a desalinearnos ¿eh? y tenemos el pie como pisa, entonces tenemos que tener en consideración todas esas características. Recuerda suscribirse a nuestro canal de youtube, síganos en el facebook, síganos en instagram, síganos en twitter y apriete la campanita. El tango, el tango es un baile caminado y durante muchos años yo me dediqué a estudiar Cómo pisan los bailarines de tango y a preguntarle a todos los profesores que he conocido cómo es el caminar del tango y vamos a dar consejos muy útiles y muy prácticos algunos los vamos a hacer acá adentro y otros los vamos a dar en exteriores es muy importante cómo pongo el talón en el piso eso es básico como pongo el talón si el talón está desviado toda la cadena cinética va a estar desviada y yo eso lo he practicado muchísimo poner el talón correctamente porque mi talón tiene la tendencia a caerse hacia un lado por lo tanto eso puede darme torceduras recurrentes de tobillo miren cuán importante si es. son esas personas que se tuercen el tobillo cada dos por tres a mí me pasaba cuando era adolescente yo siempre me torcía el tobillo bueno precisamente porque el talón ya está desviado y hay que empezar a corregirlo temprano el pie tiene tres puntos de apoyo uno el talón en el quinto y en el primer metatarsiano, y le pedimos permiso a Jerry, talón, quinto metatarsiano, cabeza del primer metatarsiano, y aproximadamente varían los porcentajes en los que está distribuido, prácticamente sería 50-60% en el talón y el resto por ciento adelante, cuando las mujeres usan tacos altos, ¿qué ocurre? el peso se va hacia adelante, ¿Eh? entonces en, en el talón y forma un triángulo y tenemos otro triángulo con el otro pie y junto a los dos pies forman un trapecio esa sería la correcta alineación de los pies y acá voy a poner unos gráficos para que ustedes lo vayan viendo entonces qué ocurre qué ocurre tenemos tres arcos un arco interno que es el más grande un arco externo y un arco anterior ¡Qué flexible que esos este, Jerry! Entonces tenemos tres arcos, dijimos. Un arco interno, que es el más grande, externo y anterior. Si uno de esos arcos está vencido, vamos a tener algún problema, como por ejemplo en el caso del pie plano, pero puede ser porque el calcáneo está caído. Entonces tiene la tendencia del astragalo moverse sobre, sobre los tejidos y aplastar el pie plano. Para algunos de nacimiento y otros lo adquieren durante los años. Entonces esa es la alineación del pie, esa es la alineación de la pisada. Eh, por eso en el tango no se dice, o por lo menos, qué bien que baila. Se dice qué bien que pisa. Entonces esa base que acabamos de mencionar va a ser la estructura que está en el piso. De ahí para arriba seguimos con la alineación. Y otra cosa que tiende a, a sacarnos de alineación es la cabeza.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 una guía básica de ejercicios rotatorios, qué hacer y qué no hacer con el cuerpo. Es muy importante que me siga y es muy importante que entienda estos conceptos. Comparta el video con aquellos que lo necesitan. Y si le está gustando el video, déjenos un me gusta. Entonces Jerry, me voy a poner a trabajar. Vamos a trabajar un poco sobre el calcáneo Cómo pisar correctamente, cómo tenemos que sentir la pisada. No, podés quedarte mirando desde acá, muy bien, puedes mirarnos desde acá, fenómeno. Este, entonces, cuando yo piso, si yo piso hacia afuera el pie se va hacia afuera, el calcaño hacia afuera desvía, calcaño hacia adentro, calcaño hacia afuera, calcaño hacia adentro, calcaño, calcaño en el medio, calcaño en el medio. ¿eh? Observen ahí, piso el calcaño en el medio, el calcaño en el medio. En uno de los enlaces yo muestro como un, con un cubo, un cubo de yoga, el pie cuando pilla. Si el calcáneo pisa derecho, mi pie va a andar derecho. Si el calcáneo pisa derecho, mi pie va a andar derecho. Y para lo cual les voy a recomendar que revisen mis videos de pie y acá les dejo el enlace. Como yo dije, tenemos tres arcos. En mi caso yo tengo el arco anterior vencido. Este arquito está vencido por lo tanto tiene acá tiene tendencia a, a formar como un arco y yo me voy hacia un lado y hacia el otro entonces me hace perder estabilidad para eso a veces utilizo eh, un elemento que acá lo muestro que después voy a dejar los artículos donde los pueden conseguir eh, abajo en, las, en los enlaces y también yo utilizo a veces lo uso y a veces no, debería usarlo más seguido, una cuña, una pequeña cuña que yo pongo en el zapato. ¿Por qué? Porque ya que mi pie tiene tendencia y si hacia el costado va a desviar, causar problemas en mi rodilla, causar problemas en mi columna, en mi cadera, en mi cadera y causar problemas en mi columna, yo a veces le pongo una cuña para que lo estabilice al calcáneo. Ahí yo me siento más firme que si estoy sin la cuña yo la cuña la fabrico, saco la cuña y me caigo, ¿sí? es tan importante es la base, es la base, es la base de la pisada, ¿sí? entonces incluso cuando uno hace el ejercicio de la posición de yoga, de pararse en un solo pie, yo le pongo allí la cuña para que me dé una mayor estabilidad, para que me trate, de, el calcaño mío tiene tendencia a caerse al tener la cuña, yo lo utilizo entre los zapatos, uno lo puede fabricar, hay diferentes elementos entonces vamos a caminar, estamos alineándonos, tratamos de alinearnos, tratando de sentir el cuerpo, cómo están nuestros hombros, cómo están nuestras caderas, cómo se mueve una cadera y la otra. Si uno hace este movimiento con la cadera va a notar una diferencia. Este lado se mueve más que este, ¿eh? este lado la rotación es mayor que esta. Entonces yo pongo los pies y voy a utilizar una línea yo practico mucho, como ven mis pies tienen tendencia a hacer el de, los pies de cowboy, trato de ir hacia adentro y doy un paso pisando con el calcaño correctamente, Siento esto es bueno trabajarlo descalzo, un paso con el calcaño derecho si, los, si nuestros cuerpos ya están deformados, eh, lamento no me queda otra, for, otra forma de decirlo, o sea, ya tenemos una artritis muy avanzada, ya están las, las rodillas desgastadas, bueno, uno trata de mejorar lo que puede, cada uno depende de su situación, sí y ahí piso el calcáneo, y ahí piso, piso con el calcáneo, trato de estabilizar, piso y piso, voy hacia atrás, piso, piso, y piso ¿Eh? recuerden ya hay otro video que puse sobre postura en la cual yo paso mi mano hacia atrás paso mi mano acá atrás y trato de formar un pequeño arco trato no demasiado ni nada un pequeño arco una lordosis fisiológica que pone el sacro en una posición óptima entonces teniendo esa posición piso y piso bien una última cosa Vamos a aprender en el próximo video cómo caminar con los glúteos, cómo caminar con los gemelos y con el cuádriceps. En general, para caminar utilizamos el psoas y los músculos anteriores de la pelvis, el glúteo menor, que son músculos flexores, son músculos flexores. Esta es una caminada con los músculos flexores. Bien, vamos a empezar a caminar con otros grupos musculares. Lo vemos en el próximo video. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Seguidnos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter.